Buenas noches queridos televidentes, como cada lunes compartiendo con ustedes un poquito acerca de lo que son tips odontológicos. En el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, él es Jason Peñaló, quien es asesor de clínicas odontológicas. Jason, bienvenido. Muchísimas gracias, catherine por la invitación. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema eh, que para mí, la verdad, que es eh, muy interesante y entiendo que cada persona y cada televidente pues, debería de prestarle bastante atención. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es el por qué no confiar en quien te ofrece una limpieza gratis. Jason. Un tema de mucho que hablar en el área de odontología porque se está dando mucho en la comunidad de ofrecer las ofertas dos por uno blanqueamiento dental eh, gratis ortodoncia a mitad de precio sí, lo hemos por visto uno. bastante mucho y aquí es un, un asunto de que hay que tener mucho cuidado porque lo barato te puede salir muy caro Déjame introducir primero el por qué yo soy asesor claro que sí. y que ¿Algo? la gente entonces pueda entender el por qué hablo del tema. Algo que quería decir, que era que aunque tú no eres eh, odontólogo, pues Así yo es. entiendo que Jason es como la persona que cada odontólogo debería tener a su lado. Explica <risa> por qué. Mira, yo soy asesor y gestor de clínicas dentales, es decir, que yo me encargo de la parte administrativa, operativa y financiera de una clínica dental. O sea, que no es solamente que el odontólogo vea dientes o vea pacientes, sino que verifique también y vigile la parte administrativa del consultorio. Porque al fin y al cabo hacen un procedimiento dental, pero eso debe ser rentable. Entonces, esa rentabilidad es la que nosotros acompañamos a los doctores a identificar. Entonces, cuando tenemos doctores que trabajan con una oferta de dos por uno, un blanqueamiento dental gratuito, ortodoncia a mitad de precio, hay, un, hay un, un detrás de cámara que, que pudiera ser perjudicial para el doctor pero también para el paciente y así voy a introducirte el tema Katherine porque eh, estos doctores que se aprovechan de esta técnica para atraer pacientes a la clínica puede ser que estén cayendo en una falta ética y me explico el porqué es una falta ética. Los odontólogos cuando se gradúan hacen un juramento hipocrático sí, así que es. literal dicen que van a hacer el bien y que van a atender a los pacientes bajo un bien. Entonces, claro sí. estos blanqueamiento dental o procedimiento dental a mitad de precio gratuito, hay un detrás de cámara en ello y esa es la parte de productividad económica. Es igual cuando yo vendo un procedimiento dental, yo tengo un costo, es decir, yo gasto materiales claro sí. gastables para hacer ese procedimiento. No, yo voy más allá. Incluso sin realizar el procedimiento, eh, bueno, yo que estoy en esa área, te digo que solamente tú pasar a un paciente y sentarlo en un consultorio sin hacer absolutamente nada, tiene gastos, ah. conlleva gastos. Y es algo que si se realiza con ética, realmente, eh, no hay forma de que te salga gratuito, de, de poder eh, obsequiarlo, de hacer regalo, no. Hay gastos. Incluso hasta las fundaciones tienen gastos. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes esta clínica que tienen ese tipo de operaciones, al final tienen que hacer una de dos cosas. O abaratar los costos, es decir, el procedimiento dental te lo hago un a un costo sumamente inferior, reduciéndote la calidad del material gastable, del mismo material para hacer el procedimiento dental, reduciendo la calidad del tiempo que yo te estoy invirtiendo como doctor, claro porque hasta el tiempo que yo tomo contigo en el sillón dental, tiene un costo, entonces duro menos tiempo contigo, pues obvio oh, voy a gastar menos. Esa es una de las de la partes y la otra parte es reducir su beneficio. ¿Y quién va a reducir su propio beneficio? Anteriormente estábamos, eh, estaba bienvenido conversando de que la gente está hablando para lo suyo, está buscando claro. lo suyo y a eso va a ser los mismos odontólogos y todas las personas. Entonces, ¿cuál de las dos tú crees que tu odontólogo va a estar utilizando? ¿Halar su propio beneficio o reducir tus costos para poder ofrecerte un dos por uno Exactamente, en este caso el paciente es que va a ser el perjudicado. Lamentablemente es así. Y ojo, aquí en República Dominicana se está dando mucho esta oferta por la irregularidad que hay en el mismo sector. No significa que, que no confíes al 100% en tu odontólogo, más bien que no confíes en las ofertas porque pueden ser dañinas. Tal como lo dije al inicio, lo barato puede salirte caro. Y aquí en un procedimiento dental que tú vas simplemente por una limpieza gratis. El doctor te puede meter un sinnúmero de procedimientos dentales que tú realmente no lo necesitas o puede ser que no lo necesites en este momento. Eso es bien importante y la verdad que me han llegado muchos pacientes con ese mismo tema, que han ido a algunos consultorios y que le ofrecen eh, tratamientos la verdad que no necesitan. Y eso es algo bueno de lo que tenemos que tener mucho cuidado y no tan solo eso yo me voy más allá hace una como unas semanas me parece eh, vi un brochure que me enviaron que me llamó muchísimo la atención de una clínica odontológica que ofrecía otros servicios de eh, de spa uh -huh. eh, yo me la verdad me quedé impresionado o sea era un brochure donde ellos compartían en un lado ellos tenían eh, presupuestado los tratamientos que llevaban a cabo como blanqueamiento dental, extracciones, eh, profilaxis, etc. Y del otro lado de la columna pues tenían manicure, pedicure, eh, postura de pestañas y bueno y todo un sinnúmero de, de esos servicios. La verdad yo me quedé impresionada y, y wow como la gente es de, de creativa. Pero el, no, el problema no es la creatividad, sino el problema es todo lo que conlleva esto. O sea, tú tener un consultorio odontológico donde se está trabajando con salud, con un paciente, a veces procedimientos sumamente delicados, procedimientos que merecen una pulcritud y una asepsia, bueno, como tú comprenderás, óptimo, a tú también es eh, pues compartir consultorio con este con este tipo de procedimientos, donde se hacen eh, ya estos servicios que no necesitan nada de eso, nada de esa de esa limpieza, de esa asepsia. Entonces, la verdad que no estamos estamos evolucionando, estamos eh, en cierto punto avanzando muchísimo porque vemos que todos los días salen nuevas técnicas, nuevos materiales, eh, materiales innovadores y todo, pero al mismo tiempo tenemos como una contraparte perjudicial que yo entiendo que debería de, de irse trabajando también, que no debería de ser, o sea, ahí no hay, debería de ser. Ahí hay un punto que pudiera ser tema para otra para otra conversación, sí. el tema eh, legal o qué, se están, qué están haciendo las autoridades para poder controlar este tipo de situaciones. Aquí en el país, para tú montar una clínica dental es sumamente fácil. Eh, sí. e incluso eh. hay personas que colocan brackets, ojo, cuidado con eso, por favor. No todo el mundo debe colocar brackets, incluso no todo el odontólogo está entrenado para colocar brackets. Así es. Y aquí una clínica dental se abre, simplemente hay que tener 1.5 millones de pesos para abrir una clínica dental. Y autorizada por salud pública, a lo mejor en dos años, si salud pública te visita. Entonces creo que es el tema de la regularidad lo que pudiera controlar ese punto, pero a recordar siempre, tú vas a elegir a tu odontólogo y ese odontólogo ya tiene años de experiencia, pero tiene que tener cuidado a la hora de seleccionar al odontólogo al que tú vas a ir, porque es igual como cuando tú eliges a un ginecólogo o a un cardiólogo, tú no eliges cualquiera, tú eliges al que está más preparado. Así es. Eh, Jason, estos temas, bueno, son bastante amplios, si tú pudieras tal vez eh, tal vez poder dar algunos tips, tal vez tú sabes cómo está tan de moda el tema de las redes, y, y te voy a decir la verdad, a mí, por ejemplo, eh, particularmente me han llegado muchísimos pacientes a través de la página, o sea, lo buscan, eh, lo evalúan, y llegan al consultorio, pero ¿qué tú le dices a esos pacientes? ¿Qué deberían de buscar eh, en una odontología? ¿Qué deberían buscar en una clínica? ¿Qué, ¿Qué usted debe de percatarse? que debe tener pues este negocio para usted visitarlo? Profesionalidad. Se resume todo, decir, en en todo en una palabra. Todo en una sola palabra, profesionalidad. La profesionalidad se va a ver con la calidad de la imagen, con los doctores que se estén comunicando en esas redes sociales, los casos de éxito que se planteen ahí. Una clínica que sea exitosa, una clínica que deje resultados no va a apostar, créanme, que no va a apostar a un 2x1 o una oferta dañina. Ni va a dañar a su gremio ni va a dañar tampoco a, lo, a los pacientes. Entonces yo le diría a todo el televidente que nos está aquí viendo ahora mismo full, vigilen la profesionalidad con que la, estas clínicas se están comunicando al 100%. Y eso no es solamente ver un Instagram bonito, porque Instagram bonito lo pone cualquiera. Sí. Yo me refiero al que hay detrás de cámara, a ese a ese perfil de ese doctor, que él está comunicando como tal, porque incluso yo te, te doy imágenes de muy buena calidad, de unas carillas que le llamamos nosotros en el, en, en, en el área de nosotros los chicles Adams, sí. porque parecen chicles, pero eso no es una profesionalidad. Entonces, algo que a mí me gusta de la odontología es que trata de acercar esa naturalidad eh, de los dientes, la morfología lo más natural posible, eh, dando la morfología y todo eso para recuperarle una sonrisa. Entonces, cuando tú tienes esa profesionalidad del doctor, por ejemplo, tú te veo y tienes esa profesionalidad, cuando yo comparo eso con otros doctores y no lo veo ecuánime, entonces ahí hay un tema que hay que evaluar. Totalmente de acuerdo contigo, Jason. Eh, Tema súper interesante, entiendo que deberíamos de seguir eh, compartiendo, debería de hacernos las siguientes visitas porque entiendo que estos son puntos y datos tan importantes que el paciente debe de, de evaluar, de saber, de hacer conciencia. ¿eh? Y muchas veces eh, se ignora, cuando el paciente ve algunos programas, algunos tips, entonces le pone eh, se pone a pensar ¿no? y, y a analizar qué está pasando, dónde estoy yendo. La verdad que un placer tenerte en el día de hoy por aquí. Espero nuevas visitas próximas y muchísimas gracias. Aquí estamos tanto para ti, Katherine, como para todo el televidente. Encantado de darles tips para elegir a sus odontólogos. Muchísimas gracias. <risa>